mucho tiempo, tenía un coche muy bonito, un Chevel del, no, del 65, un clásico, súper cuidado, y se le ocurrió pintarlo de un color dorado, pero ese color dorado era mmm, como muy claro, no era un tono muy raro, y mi papá era de... vendía refacciones a automotrices, a... A talleres Y un día uno de sus clientes dijo Ay, su coche es color cacabrilla Es que soy un yoyos, mono eh, En yoyos usan el poder del jamón Y yo tengo ese poder si, or si oras A nombre de Sasu, la patrona de los potos Tendrás el poder del jamón No, estoy en camino ¿eh? <risa> A la perdición O sea, siempre, pero ahora más <risa> En mis prácticas Profesionales Yo estaba en una agencia De diseño Hacíamos, eh, com éramos como community managers de varias empresas Eso no es muy importante Yo como practicante, pues poco a poco me fueron dando varias tareas Empecé haciendo las cosas más me del mundo y Tampoco es como que he avanzado mucho Pero ya luego me ponían a administrar las redes de algunas de las empresas pero a mí no me daban como que el poder. Por ejemplo, en Facebook hay una cuenta especial para manejar a los clientes. Y ellos te dan un permiso a tu cuenta de Facebook para ingresar a esa cuenta y poder manejar lo, las publicaciones, programar, etc. Y como eso también pasaba en Twitter. Entonces a mí no me... De Facebook sí me llegaron a dar permisos para usar la red especial de la empresa. Pero de Twitter no, porque les decía es que yo no sé usar Twitter, lo uso muy vagamente para ver chismes, <ríe> ver los dramas de los youtubers, de diagonal streamers y nomás sigo uno que otro artista que de por si sí, sigo en Facebook, pero luego se pasan a ¿cómo se llama a Twitter. Entonces, eh, no me dieron permiso para usar mi Twitter. Pero uno de los diseñadores me prestaba su cuenta para que yo... Él me daban ya los tweets, yo los escribía. Y ya pues yo cumplí, escribí los tweets que me tocaban. Y no me acuerdo por qué quería yo cambiar de cuenta. Porque igual ahí tenías como que todos los clientes. No sé cómo lo hice que dije bueno recargo la página de twitter creo que cerré sin crear la ventana y digo pues se supone la, inicio, la sesión ya está iniciada voy a recargar la página ese día me enteré que mi compañero era gay porque yo ya tenía las sospechas un poco por su manera de ser y encontré ciento, o sea abrí y así en el inicio un montón de gif y videos de porno, ¿ok? Y yo así de ¿Qué es ya? <ríe> Intenté disimular la cara y aguantarme la risa porque el chico lo tenía enfrente y yo así como de "Dios, que acabo de hacer". <ríe> y me salió así rápido, rápido, yo ya ya acabé. <ríe> ya ya no quiero ver eso. Adiós. <ríe> sí descubrí que mi compañero era gay. No tengo ningún problema con eso, pero no era la manera de la que quería confirmarlo. Ya, ya eso de que todos ya me rebasaron en poder y yo sigo con mis 500.000 de CP. No, ya, esto ya no está bien. O sea, yo un día tranquilamente veo al Dani, chiquito, dejo de jugar y regreso y madre de PS y yo sí vengo. De... ¿Cómo le hace? Porque yo no puedo hacer eso. Porque yo no puedo ni evolucionar. ¡Oh! Ayer en la noche <ríe> tenemos un amigo de nuestro gremio que dejó Eldward y se vició al Genshin. Y ayer estaba... No, chicos, jueguen Genshin Genshin. <ríe> y como no le hacemos caso, va con el Dan. Dice Dan, a la de tres te vas a dormir. Y cuando despiertes... Va a ser un vicioso del Genshin El pinche da <risa> Le dice tres y el daño empieza GENSHIN <risa> Y hay los dos diciéndome que juegue GENSHIN Una amiga me dijo, oye, existe este juego que se parece al Zelda Porque ya tiene, creo, no sé si te Ah no, Mao sí tiene el Zelda Me dijo, se parece al Zelda Y... es gratis yo dije... Alguien dijo gratis, descarga Entonces... El chiste es que ese día yo me empecé a sentir mal temprano. Y aún dije, voy a desayunar para que no se me vaya a bajar la presión. El problema fue que aún así se me bajó. Y como no había tomado azúcar, yo siento que me afectó más. Entonces como que mi organismo empezó a decir, vamos a valer. <risa> vamos a valer, Popón. Y aún me acuerdo que fui a la enfermería. Y le dije a la chica, oye, a mí normalmente se me baja la presión por esta situación. Me estoy empezando a sentir mal. Por favor, chécame. Y dice que me tomó la presión. Me dijo, no, no estás normal. este, Te está sugestionando, que no sé qué. Y me mandó así a la vez porque le quedaba una pastilla para el dolor. Ya cuando se me quita. No, no me quiso dar nada. Y me acuerdo que para entonces ya me había encontrado con una amiga. Y ya ella me acompañó. Sí, la verdad es que son practicantes, los enfermeros de la WAP son practicantes, los de las facultades y no, no sirven para nada. Dos veces no me ayudaron en nada en esa y una vez que me cortó un dedo. El chiste fue, exacto, yo le dije es que ya nada más me paré, <ríe> di la vuelta del edificio y empecé a sudar frío. Me empecé a poner pálida, mi amiga se empezó a espantar, me senté, le dije, es que me estoy sintiendo muy mal, muy, muy mal. Y en eso llegó Sebas, él llegó todo feliz cuando me ve la cara y me dice, ¿qué tienes? Y yo me siento mal, toda medio muerta, creo que ni le dije, creo que mi amiga fue la que le dijo, no, es que se siente mal, que por esto, que por aquello. Y este y Sebas todo espantado que me vio medio muerta. Y me, le decía es que me tengo que ir a mi casa ya Creo que ya, ese día solo iba a mis prácticas Y ya no las hice Y le digo a mi amiga es que no me puedo ir en camión O sea, siento que a medio camino me voy a poner mal No, no, no, no no Yo fui a buscarlos en la facu y no estaban Me llevaron a leyes y tampoco fui a química Y tampoco había nadie ¿Ya vi? Es que de verdad ¿no, no te enfermes en la UAP Sí Nunca se enferma en la UAP No hay ¿Quién te cuide? quien te cheque? Los que hay no son buenos Entonces Sí, de hecho fue la primera y única vez Que me pasó ese nivel Porque ella, Seba, se espantó Y yo le dije a mi amiga Y ella me dijo, ¿sabes qué? Te voy a pedir un Uber que de aquí te deja tu casa y ella se le dije, es que no tengo dinero Y me dijo, eso no importa, yo lo pago Y este ya Pues me paré Creo que no me acuerdo si Brenda llevaba mi mochila o si la llevaba a Sebas. Y Sebas me tuvo que agarrar del brazo para ayudarme a caminar porque yo ya no podía. Ya cuando me paré me temblaban las piernas y los brazos. Y yo cuando yo iba con Sebas sentía que ni caminaba, como que flotaba. Como, no sé, sentía muy raro como que estaba y no estaba al mismo tiempo. Y la verdad bien lindo Sebas ahí me estuvo ayudando. Y ya que salí de la facultad y que según ya estaba el Uber ahí los dos súper preocupados por mí Me acuerdo que le dije a Sebas, le decía que como que tenía asco Que que no como que algo no me estaba cayendo bien, como que quería vomitar Y hasta como que ni oía, me hablaban y oía como raro, no, no oía bien Y me acuerdo que ya que estábamos ahí esperando, de repente solo le dije a Sebas Creo que voy a... Vo y aún Sebas me iba a decir, si quieres te acerco al bote de basura que está ahí. Ya nomás lo empujé y me vomité. <risa> no, pero eso te estoy hablando que ya tiene dos, tres, como tres, cuatro años que pasó tal vez. ¿Pasó? Tan fuerte era que te levantaba del brazo y me... sí. Es que la verdad, yo, yo sí estaba dando parte de mi peso porque no, no podía caminar bien. Yo me acuerdo que estaba temblando completamente de brazos y piernas. No, no estaba así. Ahorita te voy a explicar la razón. Y luego intenté agarrar el bote del tráfico para frenar. Sí, ya no pude. Lo empujé y me vomité así. Y hice... Enfrente del Uber que me iba a llevar. Me acuerdo que una gente me vio con asco y le dije: ¿Qué? Me siento mal, pinche problema o algo así le dije. <risa> y luego volví a vomitar. <risa> Porque a mí me pasa que el ver o leer vómito me da asco y vuelvo a vomitar. Ya mi amiga me, me dio papel, me limpió, la verdad, muy lindos ellos <risa> Y ya, me sentía toda débil, eso sí. Ya me limpié todo subía al Uber. Ya hasta lo ver de mi hijo me dijo, ay señorita, se enfermó del estómago y yo oh, sí. Pasó. El chiste. Ya llegué a mi casa, he hecho un trapo. Me dormí y se me quitó. <risa> Hablando con gente que sabe del tema, me dijo, es que ese. Sí, les mentó media madre. Sí. La cosa fue que me decían que ese. ese vomitar. Fue un grito desesperado de mi cuerpo para reaccionar, no estaba reaccionando, y este llamar con urgencia, no, no, lo bueno es que no fue nada tan grave. Me dijeron que si yo no vomitaba me iba a desmayar, o sea, ese vómito fue como que un reinicio tipo Windows 3 de mi cuerpo.